Channel, un canal que produce y distribuye contenido especializado del deporte por la televisión lineal y el video por demanda. Sport Channel un canal con un contenido dirigido a la experiencia de ver, enriquecer y dinamizar con el deporte toda la cadena de valor de los procesos productivos de una sociedad debilitada en su calidad de vida tras los excesos de la modernidad y el consumismo. Sport <música> Channel un canal que trasciende con documentales, conferencias, investigaciones, películas y series con el valor del deporte en la dinámica de los negocios, la medicina y la academia. Un playlist que focaliza el mundo del deporte empresa, los modelos de negocio de la industria y las tendencias de dirección y gestión de los sistemas productivos, con el deporte como vehículo de persuasión. Kick Doctor un playlist que reúne a los expertos del mundo del deporte y la medicina, tras el objetivo de multiplicar el mensaje de la cultura nómada como el gran movimiento científico de la prevención y la calidad de vida para una sociedad inmersa en el sedentarismo. CLICK SPORT CONFERENCES un playlist que reinventa los procesos del aprendizaje tradicional en una oferta académica unida a la tecnología ubicua para dinamizar desde todas las áreas del conocimiento la productividad total. Clicks for Channel, el canal de la productividad total.